Estamos con una trabajadora de la salud, ¿por qué marchas este 24? Hoy marchamos por memoria, verdad y justicia, nunca más. ¿Y qué, ¿Qué te trae a la calle con tanta gente? ¿Qué, qué pensás de la situación que estamos viviendo? Y hoy es un día muy emotivo, de muchos recuerdos. Antes de salir hablaba con mis hijos de mis padres que tuvieron que emigrar de un golpe militar del 73 sí. y justo se da el 76 un golpe acá donde muchos compatriotas perdieron la vida. Nos llegaron a destino y bueno, este, no estuvimos en el golpe. De Fue algo muy, muy doloroso y, y recuerdo grandes compañeros también que fueron mis maestros que hoy no están. Bueno. Un día nostálgico. Bueno, pero estamos nosotras. ¿Pero están, sí, obvio. Gracias.